estamos jodidos es que no sale una mierda pero tú, tú sigas así y llegamos y vamos a ver si podemos comprar unas cadenas para por lo menos avanzar un poco eh, nos va a tocar hacer noche en este pueblo así que bueno, pues a improvisar y a ver si podemos sobrevivir a esto pues al final hemos tenido suerte y hemos conseguido llegar al primer sitio que teníamos pendiente de ver y bueno, me vais a ver como una maza porque estamos totalmente a oscuras, simplemente estoy grabando con la luz de la luna. Por cierto, he de decir que no lo he dicho, que el primer sitio en el que vamos a visitar es un hospital. La posibilidad de que haya alarma es muy alta, sobre todo porque, bueno, eh, sabemos de gente que ha entrado aquí. Pero es del 2013, por lo que lleva 5 años y según lo hemos visto han puesto como carteles nuevos de alarma. Así que vamos a hacer una cosa, como ya tenemos localizada la entrada, vamos a dejar el coche cerca de la salida para, en este caso entraré yo, echaré un vistazo rápido para ver si hay sensores o alarma. Si no suena nada, dormiremos y lo exploraremos mañana por la mañana y si suena, pues nada, a buscar otra cosa. Vamos ya a pasar la noche aquí en el coche porque no tenemos otra cosa que hacer Tiene una pinta brutal este, espero que mañana lo podamos ver porque ya os digo, está brutal Bueno, pues ya nos hemos despertado por fin y bueno, tenemos una buena noticia porque ya lo dábamos todo por perdido, pensábamos que nos íbamos a ir y la cosa es que hemos podido contactar con el propietario de, de, este, de este sitio y nos ha accedido a, a hacer una visita por dentro No entra alguna vez las cámaras detectaron todo. Había unos microscopios que valían un bastón. Pasta, pasta. Y tuvieron toda la noche para cargar. Y sí, pues, lo, lo vimos en camionería. Aquí vinieron camiones. Sí, camiones. Llevaron, llevaron eh, primero mandan a dos, mandan a alguien que, que, que, que mire lo que puede interesar coger uh -huh. lo que les interesa. y vienen a lo que les interesa después. Llevaron, por ejemplo, toda la rehabilitación, llevaron medi medicación, uh. pero medicación a no, más, llevaron no. Todo, todo lo que es aparatos de, de medicina, estudiador, llevaron todo. son profesionales, eran profesionales. Lleva 20 años parado. 20, 20 años lleva ya. Para llevar 20 años parado muy bien. no está tan mal. No, está muy bien. No, no, está para llevar 20 años sí, cerrado. Sí. Está muy bien. Este aparato cuando se compró.. Hostia. ¡Bah! Parece una caja fuerte. Es un aparato para desinfectar algo así. Pero desinfectar... Este sí te mata los virus. Esto sí, esto Aquí no queda nada. <risa> nada, nada, nada, nada. Esto costará 70 millones de pesetas, 80 millones oh, de pesetas. Oh, de pesetas. Oh, te manda eh? cojones. Este es un buen.. Espero que os haya gustado, aunque ya os digo, ha sido breve, un poco difícil para sobre todo grabar porque teníamos muy poco tiempo, en apenas 5 minutos. Bueno, nos ha estado contando un poco la historia de todo lo que es el hospital y luego hemos tenido como 5 minutos para hacer todas las fotos, se ha sido muy rápido, pero bueno, me he quedado flipando y sobre todo que es que me ha dado mucha pena, o sea, mucha pena ver cómo una persona invierte tanto dinero en un sitio que es una millonada, o sea, lo que hay aquí es una millonada. Y que luego al final, pues eh, por distintos motivos, se ven abajo. O sea, le estaba viendo la cara al dueño y es que daba mucha, mucha pena. Nosotros ya vamos a ir al coche, vamos a continuar con el viaje porque aún nos quedan muchos sitios que ver. Así que vamos al siguiente lado. Chavales, ¿Listos para dormir? ¿Tú te estás preparado ya, Denis? Yo ya estoy aquí voy a, voy a dentro un de un... la crisálida. Como siempre, mejor. Un poquillo de asiento para atrás, ¿vale? ¡Uy, vos, qué cojones, tío! ¡Qué susto! ¿Eh? Una noche más puedes? aquí durmiendo en el coche. Así que mañana amaneceré sin piernas otra vez. <risa> Amanecí sin piernas. <risa> Eres un artista, ¿eh? Soy el artista Impaler. Pues nada, buenas noches. Ay, que ya tengo ganas de dormir. No sé si lo escucháis, pero bueno, son las 8 de la mañana, nos hemos levantado un poco más tarde de lo que pensábamos y ya está sonando la alarma antes de que entremos al sitio, así que, que es como que se están anticipando de que vamos ahí. No sé si habrá gente dentro o simplemente sonará porque yo que sé, habrá pasado algún animal o algo, porque es un sitio que, bueno, también muchos de vosotros lo conoceréis, nos pillaba de paso. Y bueno, el sitio en cuestión al que vamos es un manicomio que cerró y como anécdota me han contado que hubo una niña que se arrancó los ojos o algo así es algo muy macabro pero bueno y vamos a ver qué tal está por lo menos para hacer alguna fotilla eh, cartel le prohibido el paso está tachado así que significa que hay que pasar por lo que no hay ningún problema vale he dejado de sonar justamente ahora pero como vamos a pasar va a volver a sonar así que los vecinos tienen que estar un poco hasta la parte de este sitio Vamos rapidito, de todas formas hacia adentro, por la calle. Pues el sitio es bastante grande porque como veis es un jardín bastante extenso. Tiene ahí por ahí una cruz. Y justamente lo que hay a mi espalda, pues son todo o sea todo esto que era el manicomio. Que bueno, ahora mismo no sé qué serían estas habitaciones, pero a lo mejor serían habitaciones. Y es bastante, bastante más grande de lo que yo pensaba. Vamos para adentro. que me quedé impresionado porque pensaba que esto iba a ser más pequeño y es súper grande o sea, era un manicomio muy muy grande no sé la capacidad que tendría exactamente pero vamos que aquí podría haber muchas muchas personas Hostia puta, ¿verdad? Sí. esto era una habitación estamos en una habitación de, sí, sí. de un interno y pues las ventanas tenían llaves para que no las pudieran abrir lógicamente para que no se escaparan no se pueden abrir es imposible bueno, vale, está así. Bueno, pues parece que alguien ha hecho sonar la alarma, así que no sé si serán mis compañeros o es que ha venido alguien, pero bueno. Y bueno, decir que este manicomio, más que manicomio, era un centro psiquiátrico para enfermos mentales, pues cerró porque eh, tenía un mantenimiento nulo, o sea, se caía, se caía a cachos, bueno, veis que está bastante deteriorado, y pues por eso a todos los enfermos les trasladaron a otros centros así que tampoco es muy complejo el por qué cerró. Es bastante incómodo explorar así porque es que el sonido este de la alarma se te mete en la cabeza y joder es muy temprano y no estoy cómodo para tanto sonido. Por fin encontré la sala que estaba buscando que es esta que yo no sé la verdad si es que esto lo ha decorado alguien, o sea, después de que cerrara el sitio, alguien ha puesto las cosas como está, o esto ya estaba antes de que cerrara, lo cual es un poco perturbador. Pero bueno, como veis es bastante interesante, voy a intentar hacer aquí alguna fotillo, porque mola el hecho de que haya cosas por el techo, colgadas, así. Da bastante, o sea, es una representación un poco de lo que había justamente en este centro. Y bueno, y con esto concluye el viaje. Ha sido un viaje bastante cortito pero intenso porque han sido dos días en los que hemos estado todo el rato viendo cosas, andando, durmiendo en la Si os ha gustado así, darle me gusta y escribidme algo en los comentarios que siempre me paso para leerlos. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Esto de que tenga un agujero para el culo... Vale, pero tienes el carnet de silla de ruedas. Tengo el carnet de silla de ruedas. Vale, Con pues esto. Mira, que me, me estás tirando, cabrón <risa> oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.